Bienvenidos todos a este espacio para construir una vez más. Eh, agradecida por la invitación a participar en, en, en este curso y a compartir parte de mis experiencias en lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación para apoyar los procesos de formación. Eh, como soy profesional en el área de las ciencias de la información, soy bibliotecóloga, eh, con experiencia en el área de educación a distancia y además en el área de coordinación y ediciones. ¿no? Eh, en este caso, lo que vamos a tratar y abordar el día de hoy va, tiene que ver con, con el contexto y por qué es important, importante el contexto al momento de elaborar una propuesta de educación permanente. ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que tienen para los profesionales que están inmersos en esta área? Y. Eh, las propuestas de educación permanente, este, algunas consideraciones y recomendaciones al momento de su, eh, su elaboración, tomando en cuenta, por supuesto, el contexto. Las TIC o las tecnologías de información y comunicación, este, como viéndolas como aliadas, eh, un poco para desmitificar todo lo que tiene que ver con que los procesos de educación a distancia no suelen ser los más mm, efectivos e idóneos porque no hay ese contacto con, con la persona y el cara a cara y bueno, las conclusiones y las intervenciones de ustedes, eh, para construir juntos y para generar reflexiones que pudieran en algún momento aportar y ayudarlos a ustedes al momento de desarrollar las propuestas. ¿Por qué importa el contexto? El contexto es importante porque nosotros tenemos que situarnos en nuestra realidad, y basada en la experiencia que nosotros tengamos o las necesidades detectadas en, esa, en, en ese contexto, es que nosotros deberíamos planificar lo que es la educación permanente en salud. El contexto es importante y, y, y es algo que no está aislado. Una forma de nosotros identificar tendencia y conocer qué han hecho otros países es a través de la investigación y la, y la búsqueda de marcos de referencia, es de la identificación de buenas prácticas, las lecciones aprendidas por otros países, y cómo hacemos eso a través de eh, búsquedas en base de datos especializadas que de alguna manera nos van a dar una referencia y nos van a dar un punto de partida para avalar la situación que nosotros estamos identificando o para identificar nuevas propuestas en la área de educación permanente. En este caso, la idea era que eh, la presentación eh, tomara como marco de referencia alguna de las propuestas de ustedes. Como ya explicó Yadira, eh, esto no fue posible porque ustedes, eh, la dinámica del trabajo y porque se hicieron ajustes. Por lo tanto, yo voy a partir es de un enfoque general, ¿no? eh, de las cosas que se van a hacer en cada paso, mas no voy a rezarlo porque eso lo deberían ustedes contemplar de acuerdo a la necesidad detectada por ustedes y de acuerdo a, a la factibilidad de esa propuesta que ustedes van a elaborar. Entonces. Eh, para hacer ese marco de referencias eh, y, y ver qué se ha hecho y cuál es la percepción y concepción de la educación permanente en salud, se hicieron eh, unas búsquedas bibliográficas. Lo mejor para detectar este tipo de información y para conocer esta información sobre ello son las revisiones. En este caso, nosotros vamos a trabajar con eh, dos trabajos que identificamos y que recuperamos. Los dos están en portugués, pero eh, nos permite fácilmente eh, conocer cuál ha sido la realidad de la educación permanente en salud desde el 2000, el primero de, eh, desde 2001 hasta el 2011, que es el trabajo de Mica eh, y Batista, que se habla de educación en permanente en salud, una revisión integradora y un segundo trabajo, porque casualmente. Eh, en esa revisión que se hizo de ese periodo de 11 años, en ningún momento se llegó a hablar del el uso de las tecnologías de información y comunicación en, para, como apoyo a la educación permanente, y se hizo otra búsqueda exhaustiva, dando como resultado que tampoco hay mucho material e investigaciones al respecto. Entonces, poca evidencia, conseguimos un trabajo que es del de año 2015, que abarca el periodo 2003 al 2013, sin embargo, este, los artículos son eh, muy pocos los que refieren este tema. Y el último eh, marco de referencia que nosotros vamos a hacer es la reflexión que nosotros hicimos hacer, acerca de la percepción y la concepción y el rol estratégico que debe tener la educación a distancia, la educación permanente, perdón, la educación permanente en salud en, en el foro construido, en el primer foro construido en el marco del módulo 1. Entonces, en, el, en, el, en la investigación de, de la eh, educación permanente en salud, una revisión de los autores Mica y Batista, eh, ellos hicieron y abordaron, hicieron una recopilación, una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos especializadas en salud, y eh, eh, consiguiéndose con 590 artículos. De esos 590 artículos, ellos usaron algunos criterios de, de, de inclusión y de, y de exclusión. ¿Cuáles fueron estos criterios? Los, los art, eh, artículos que se repetían en las diferentes bases de datos fueron excluidos y fueron asignados a una sola. Eh, en el caso de aquellos, la búsqueda la hicieron por títulos donde identificaron cuáles son los de educación permanente en salud y este por la búsqueda de resumen. De esos 590 artículos, llegaron a un total de 48 de ellos que abordaban de alguna manera la posibilidad de crear una comparación y contrastar las diferentes percepciones que se hacían con respecto a lo que era la educación permanente en salud en materia de cuáles eran las concepciones, cuáles eran las estrategias, acciones y limitaciones, las políticas públicas y cómo ellos abordaban las instituciones educativas. En este cuadro que observamos acá, de esos 48 artículos que corresponden del año 2001 al, al, al 2011, pueden ver que los, mayor, el, los años de mayores producción, eh, producción fueron el año 2009, eh, el año 2008 y el año 2010. Es decir, los primeros años de 2001 al 2006 hubo muy pocos estudios que abordaron lo que son las concepciones, eh, eh, estos cuatro... Reitero, la concepción de la educación permanente y salud, las estrategias políticas y e instituciones. El hallazgo más importante de toda esta investigación, que está los invito a, a, a leer y está como parte de las fuentes consultadas, el vínculo para acceder, es que eh, uno de los factores limitantes más significativos para la, la implementación de la educación permanente y salud se relaciona con la gestión y el, y el escaso debate en torno a la atención integral. Eh, además que hay un, una alta movilidad y demanda de los servicios, hay limitaciones pedagógicas y de recursos, por supuesto, y eso es parte de lo, de lo que nosotros hemos vivenciado en el primer foro, donde ustedes han mencionado algunas de las limitaciones en materia de que hay una sobrecarga laboral, este, algunas veces no tienen el tiempo suficiente para dedicarle al curso, hay limitaciones en materia de conectividad y en el uso de las tecnologías, ¿no? Y además, que eh, otro de los hallazgos de esta investigación es que hay poca articulación de los distintos gerentes que son responsables de elaborar los diferentes programas de educación permanente en salud y, eh, y que a, a estos responsables suelen estar eh, pocos actualizados en lo que se refiere al área de educación permanente en salud. Entonces, en el marco de, de, de esa investigación y algunos de los hallazgos observados que los Voy a plantearlos aquí de manera muy soberana, pero los quise incluir en, en la presentación para que ustedes más adelante puedan consultar y puedan convalidar toda esta información. Entonces, se tiene que durante los años de 2001 al 2005 no se muestran aportes respecto al papel de la educación permanente en salud. No hay aportes relevantes, no hay… En, voy hablando del universo… Eh, tomado como muestra para esta, esta investigación, que son 48 artículos que corresponden al año 2001 y al 2011. Que entonces, en este sentido, a partir del año 2006 hasta el 2010, el análisis denota que la educación permanente se, se percibe como una práctica transformadora y poble, eh, problematizadora como parte de lo que, los criterios que hemos venido abordando en el módulo 1, en el contexto de este eh, curso de educación permanente en salud, que refiere que la educación permanente en salud es mucho más allá que la capacitación o la actualización de conocimientos técnicos, sino que tiene que responder a un criterio, una acción, eh, reflexión, acción para una transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de por qué es importante el contexto, es precisamente porque tenemos que dar cuenta de un contexto, de una realidad y de una factibilidad de eh, elaborar nuestras propuestas a partir, por supuesto, de un diagnóstico, ¿no? eh, Otra de las observaciones que se, eh, y hallazgo de esta investigación es que es, in, es imprescindible que se articule los espacios de formación y el trabajo, que se aplique una metodología activa en la búsqueda de soluciones para poder... Eh, ubicar eh, soluciones y para que esos espacios de trabajo sean vistos más como espacio de consenso y, y, y democratizado y de participación colectiva que eh, con enfoques eh, y estructuras mm, horizontales rígidas. Aquí se eh, refiere básicamente a la necesidad de que el equipo que aborda y que interviene en la educación permanente de salud tiene que ser un, un equipo intermultidisciplinario con eh, estructuras de trabajo en equipo, de colaboración y de compartir recursos y, y soluciones. Dentro de esos 48 artículos, tres de ellos coinciden a la educación permanente en salud como un proceso de reflexión a partir de la realidad del servicio y la integralidad de la atención, caracterizada por la articulación entre teoría y práctica, la construcción compartida de conceptos y la reflexión ética-política de significado. Eh, esto también usted, y lo hemos venido abordando y convalidando en, a raíz de todo lo que fue el, des, el desarrollo del módulo 1, donde eh, todos coincidíamos, es que la educación permanente en salud debe partir de una reflexión, debe ser crítica, debe estar eh, orientada a la solución de un problema, generalmente esa solución debe estar responder a, a una solución en el servicio con mira a mejorar y a ofrecer una mayor calidad de la atención y si se quiere una mejoría al territorio donde uno se desempeña. Eh, otro de los hallazgos es que la tendencia marcada a relacionar la educación permanente con la educación continua. Yo creo que eso es parte de, la, de, de las cosas que tenemos que aprender todavía y que no hemos superado, es que se ve que cualquier curso que se hace, eh, que no tenga... Eh, Posibilidades, la obtención de un título como tal y que no, y este se ve como un curso en educación permanente en salud, y esto es errado porque la visión de educación permanente en salud va mucho más allá que la capacitación técnica. De acuerdo a lo que hemos hablado en estos momentos, la educación permanente en salud responde, como digo, a un contexto, a una necesidad, implica habilidades, destrezas y capacidades más allá que las meras competencias técnicas y competencias en, en, en materias laborales de, de la profesionalización. Y que en el caso de lo que nosotros hemos venido discutiendo, tiene que ver con competencias y capacidades también significativas para eh, a lo largo de la vida. Eh, posteriormente, eh, eh, parte de los hallazgos corroboran que la educación a, educación a distancia la educación permanente en salud, perdón, abarca la formación continua. No obstante, hay intencionalidad en el discurso de hacer educación permanente en salud, pero la realidad indica que lo que se hace es la, es la educación continua. Y este se reitera una vez más que la necesidad de incorporar planes de educación permanente en salud va mucho más allá de la dimensión técnica, que tiene que ser una dimensión eh, de alguna manera en correspondencia que permita el desarrollo no solamente de habilidades y capacidades técnicas, sino habilidades y capacidades de gestión, habilidades y capacidades de afrontar ciertos desafíos y de eh, dar y aportar soluciones compartidas en el marco de una comunidad donde se, se desarrolla el, el servicio. Eh, otro de los aspectos es la visión de la educación permanente en salud como resultado del trabajo en equipo, multi o interdisciplinario, a partir de las demandas locales y la articulación de los procesos para satisfacer las necesidades de salud de la población. Esto es inminente y evidente. Eh, yo creo que hoy día eh, ninguna actividad o ningún proyecto o plan puede desarrollarse con, eh, de manera individual mucho menos se puede desarrollar pensando siempre en el, en el bienestar colectivo, puede estar mm, enfocado o puede estar fragmentado por una sola visión. Lo ideal y para enriquecer tanto los procesos de aprendizaje como los procesos de construcción es que se intervenga en los planes de educación permanente de salud eh, diferentes mm, profesionales y diferentes actores. Y era una de las cosas que también habíamos abordado, que era un, el desafío más inmediato que teníamos que abordar y que teníamos que superar, y que lo corroborado por el profesor Mario Roberts cuando decía el que eh, había que trascender de, de asignarles responsabilidades de dirigencia y direccionalidad nada más a un personal médico, porque habían otros profesionales, que conformaban, eh, profesionales perdón, que conformaban el equipo básico de salud que también tenían conocimiento y que también tenían relevancia. Que la idea en este caso era que, según lo que afirmaba el doctor Robert, era que liderar el proceso quien más supiera de ello. Quien más tuviera conocimiento es aquel al, al que debería eh, corresponder, liderar y estructurar y articular todo lo, lo que tiene que ver con la educación permanente de salud. De todo el ámbito de, de, de universo de la investigación, eh, algunos ven nada más a la educación permanente en salud como un proceso de mejora continua. Esto es importante porque cuando hablamos nosotros de las lecciones aprendidas, tiene que ver precisamente con la intencionalidad de identificar en qué estamos fallando o cuáles son las, las debilidades que tenemos, cuáles son los desafíos pendientes para poder ir mejorando todo lo que tiene que ver con la educación permanente de salud. Eh, Aún eh, que eh, este resultado o estas investigaciones datan desde el año 2001 al 2011, y pese a que algunos de, manifiestan la, la, la existencia de que la educación permanente en salud es un acto reflexivo, acción-reflexión, este, solo dos trabajos hacen referencia a lo que es la educación o el aprendizaje significativo a lo largo de la vida, ¿no? Pero paradójicamente esos dos trabajos mencionan y se enfocan en el desarrollo de competencias personales y profesionales, es decir, excluyen y dejan a un lado las situaciones de problematización laboral, que es un marco de referencia importante al momento de desarrollar educación permanente de salud, porque es a partir de allí donde se hace la transformación de la realidad. En cuanto al, al otro aspecto que fue eh, tomado en cuenta como parámetro para esta investigación, tenía que ver con cómo habían sido las estrategias, las acciones y algunas limitaciones que se percibían para el desarrollo y la incorporación exitosa de lo que es la educación permanente en salud. En, 40, en 21 de los 48 artículos refieren que la educación permanente en salud es una práctica problematizadora, o sea, lo que se reitera ya lo que hemos venido desarrollando e indicando, y que se basa en el aprendizaje desplazado al entorno de servicio, que se concibe con una acción reflexión-acción, con un enfoque orientador, y eh, que se basa en los supuestos mm, del padre de lo que es la pedagogía crítica, que en este caso es el, el, el autor Paulo Freire, que implica un sentido de inserción crítica en la realidad para su transformación. Esto para nosotros no debe resultar nada nuevo, porque es parte de lo que hemos venido eh, identificando y conciliando con todos. La problemática problematización y la articulación del trabajo resulta necesaria para desconstruir el modelo de atención actual. Esto también es parte de algunas de las discusiones que hemos tenido, en, el, en tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, donde decimos que eh, no se puede eh, tener planes de educación permanente en salud descontextualizados y mucho menos con una percepción que hay eh, de la salud como, como un enfoque biologicista y que eh, van eh, a la atención eh, del, de la enfermedad como tal y que no se ve como un enfoque integral, como, como una como una forma eh, de abordar de manera eh, completa todos los aspectos que involucran la salud como tal, como un enfoque de buen vivir más que eh, el enfoque biologicista, ¿no? Por lo tanto, hay que desconstruir ese modelo y que algunos de ustedes, yo no recuerdo si fue Analía o Verónica que hacía referencia, que era muy difícil este identificar planes de educación permanente de salud porque este, eh, habría que todavía no se concebía o no se, no se, este, se tomaba como, como referencia lo que era la atención integral en salud. Y este, esto era uno de los obstáculos que se consideraban como, como importantes al momento de establecer planes, que tienen que ser planes con una visión integral y, y con una visión más de construcción colectiva y consenso, tomando en cuenta algunos participantes de, o algunos actores de la, de la comunidad. Eh, otro de los aspectos tiene que ver con la toma de decisiones colectiva y la responsabilidad compartida como una manera de superar las dificultades y facilitar el, facilitar el proceso. Aquí me voy a detener un poquito porque es importante que desde el mismo momento que uno se asume como, como seres y sujetos que actúan en educación permanente en salud, ya nosotros somos corresponsables de ciertas situaciones, por lo tanto el compromiso tiene que ser aún mayor y que eh, en el marco de superar ciertas dificultades orientado a dar una atención de calidad, una atención de este, un, un, con un enfoque integral de lo que debería ser la salud y el buen vivir, debemos este, propiciar espacios de discusión, la toma de, de decisiones tiene que ser consensuada y debe haber un trabajo en equipo. Vuelvo y repito y recalco, que la educación permanente en salud no se hace de manera individual y que a mayor eh, diversidad de los sujetos que intervienen, mayor enriquecimiento del aprendizaje y mayor ricas van a ser las prácticas. Eh, de, de, los, de los 48 estudios que forman parte del universo, 12 de ellos indicaron la importancia de crear ...y mantener espacio de educación permanente en salud a través de la planificación colectiva y el desarrollo de la capacitación basada en discusiones problemáticas sobre las demandas del territorio, los profesionales y los sujetos que allí conviven, para facilitar la actualización técnico-científica, la construcción del trabajo, el equipo y la comunicación. En este caso cuando hablamos del contexto, es precisamente porque tenemos que hacer referencia a eso. Aquí tenemos que hacer referencia? Que nuestra necesidad y nuestros planes tienen que estar orientados y deben intervenir las personas, inclusive personas de la, la participación de la comunidad es importante para identificar y para priorizar cuáles son los problemas que deberían ser abordados. En, esto es una realidad que se sigue manteniendo en mi opinión, que hay una oferta de cursos tradicionales en el ámbito de salud, pero que eh, esa oferta no, no, no consideran el aprendizaje en el trabajo o en el contexto local, y eh, esto viene a formar parte de lo que será la capacitación y no lo que es la educación permanente de salud, porque de acuerdo a las características que venimos abordando, la educación permanente de salud toma en cuenta el espacio, este, el servicio, toma en cuenta la comunidad ...toma en cuenta lo que es la acción-reflexión para la transformación de una realidad y para la búsqueda de una solución. Eh, las prácticas en los servicios promueven el diálogo con los profesionales de la salud y facilitadores... ...fortaleciendo la integración educativa y el servicio, preparando al profesional a través del desarrollo... de ...una postura crítica, creativa y proactiva. Esto significa que debe haber una articulación entre, entre lo que sería el equipo básico de salud... Los que, eh, los que intervienen en los servicios, con, inclusive hasta pacientes y hasta personajes de la comunidad, con aquellos que de alguna manera son los responsables de elaborar lo que, eh, los planes de la educación permanente en salud y los facilitadores que allí terminen. Eh, la integración entre universidad, servicio comunidad, bueno, ya lo venimos reiterando más de una oportunidad, eh, la manera de apropiarnos de, de lo que eh, y, y transformar nuestra realidad local, y eh, además de la búsqueda y la posibilidad de, de obtener subsidios para lo que sería una práctica crítico-reflexiva en la rutina, diaria cambiante de los servicios de salud y fundamental para la concreción de la educación permanente. La necesidad de invertir en nuevas tecnologías para la automatización de procesos de educación a distancia e innovación pedagógica esto es una realidad y una necesidad y una limitante y una debilidad increíble eh, lo vivimos nosotros a diario y es que todavía aún hoy año 2019 eh, existen eh, resistencia al cambio con, con respecto a lo que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y un rechazo hacia esta cuando eh, muy bien usadas y usadas como herramientas y como medios, no como fines, estas pueden ayudar, fortalecer e inclusive potenciar lo que es la educación a distancia. En el caso de estos trabajos, de estos 11 años, muy pocos hacen referencia, creo que es uno solo, a, a la necesidad de invertir en las nuevas tecnologías y en la educación a distancia. Eh, dentro de los de desafíos para la articulación de la enseñanza, trabajo y ciudadanía, se encuentra que hay una baja disponibilidad de profesionales o su alta rotación en los sectores. Esto impide, eh, <coughs> perdón, esta movilidad impide la concreción de planes y de estrategia. Hay una distribución irregular de, con alta concentración en centros urbanos y regiones más desarrolladas de, de, de estos profesionales. Este, lo que aumenta la especialización la dependencia de tecnología más sofisticada, el, pre, el predominio de la capacitación hospitalaria y los conceptos inexactos de exhaustividad y promoción de la salud. Aquí hay lo que también venimos abordando y que algunos de ustedes hacen referencia, que aquella personal de salud o el equipo de salud que se encuentra en ámbitos de frontera y en ámbitos este, eh, con distancias mm, geográficas importantes, eh, suelen tener eh, limitaciones para acceder a planes y a programas de formación de educación permanente de salud debido precisamente a las debilidades que hay en materia de conectividad, de conexión o de infraestructura y acceso a esos planes de formación. Dentro de lo que serían las políticas públicas, paradójicamente, en, en esos 11 años muy pocos hablaban y mencionaban de lo que debería ser una propuesta de política pública para la educación permanente en salud. Si sí, se reitera que hay la necesidad de llevar a cabo el debate y que los programas deben estar basados en lo que sería un como un diagnóstico de, de las necesidades y el consenso. Eh, refieren la, la, la necesidad de que haya una formulación o reformulación de lo que es la política. Y este dentro de los grandes desafíos consideran que eh, Debería ampliarse el tema del debate que aborde la articulación de los espacios de formación profesional y del territorio, es decir, que se intervenga en, en la propuesta de educación permanente de salud de los diferentes países, que se sustente en un diagnóstico y que en ese diagnóstico y en esa propuesta intervengan todos los actores que hay, o los sujetos que allí hacen vida, tanto el personal del equipo de los servicios de salud, eh, las personas responsables de la educación permanente en salud, inclusive algunas instituciones educativas y de formación, los, algunos miembros de la comunidad y eh, evidentemente con el consenso y la aprobación de lo que será el, el, el ente rector en, en, en esa materia en salud. Eh, otra de las cosas que nosotros hablamos y, y incorporando un poco lo que es el lenguaje... Eh, coloquial en este aspecto, es que una sola golondrina no hace verano, es decir, si no tenemos eh, recursos financieros, si no tenemos recursos humanos y tecnológicos, ¿cómo vamos a llegar a cabo planes de educación permanente en salud? En materia de, del otro criterio abordado, que fueron las instituciones educativas, bueno, se refiere que hay una desvinculación total entre los, la las instituciones educativas y en, en que se ocupan de la formación en salud y los espacios de servicio o los espacios de trabajo. De allí que resulte necesario una articulación, pero que además este, sea posible en, dentro de esas instituciones educativas la incorporación de modelos pedagógicos orientados a lo que es la pedagogía crítica, a, a lo que son la, a privilegiar el aprendizaje reflexivo, al aprendizaje... Eh, constructivista, de aprender haciendo, aprender a hacer en contexto y aprendizaje significativo a lo largo de la vida. Eh, privilegiar en las instituciones educativas la problematización y la construcción centrada en educación permanente de salud como un espacio de encuentro para la formación de profesionales interdisciplinarios críticos y reflexivos. Esto es otra de las realidades también porque se tiende a fragmentar lo que son los planes de educación permanente de salud y la idea es que en esos planes de formación, de educación permanente, intervengan diferentes profesionales, no sean orientados, por ejemplo, nada más a médicos o, a, o, o a, a, un, a un determinado campo específico, sino que involucre la participación de diferentes profesionales, inclusive profesionales en el área de la de las ciencias sociales y de otros, y, y por qué no, de las humanidades. Esto hago referencia y re, eh, a, lo, a lo que yo abordaba con el doctor Mario Roberts que decía que eh, hablamos de integralidad, hablamos de una percepción, de una visión de calidad de vida, de, de, de la salud como, como buen vivir, pero que en la práctica entonces este, es muy medicalizada la cuestión y que inclusive algunos profesionales que no somos del ámbito de la salud como tal, de la salud clínica, no tenemos muchos espacios de participación para la elaboración y para el cons la construcción de soluciones. Eh, una crítica presente en cuatro de los artículos es que la organización curricular de los cursos de salud están caracterizados por la fragmentación del contenido separado del proceso de trabajo, lo que dificulta la formación del modelo reflexivo, crítico y transformador. Eh, lo que significa esto que hay curso, eh, determinados um, programas o, o cursos en materia, de, en, en materia de lo que debería ser educación, de lo que es educación continua, y debería ser educación permanente de salud. Es decir, hay un abordaje muy técnico que, este, por encima de lo que debería ser el abordaje desde la situación del servicio, del más con la visión integral y con, dirigido a la acción, reflexión, acción. En este caso, el rol estratégico de las instituciones educativas y el establecimiento de las alianzas para fortalecer el proceso de empoderamiento eh, es fundamental hace falta un acercamiento entre las instituciones educativas, entre los actores que intervienen en el área de educación en permanente salud para poder eh, desarrollar propuestas enmarcadas eh, dentro de lo que es la realidad y para poder responder y dar soluciones a necesidades de nuestra población. Eso es eh, con referencia al, al, a los hallazgos relacionados con, con la primera revisión integradora en el caso de la segunda, donde hicimos la búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos que arrojaron muy pocos trabajos con respecto a lo que sería la educación, la educación a distancia como apoyo o como marco de referencia para el desarrollo de lo que es la educación permanente de salud. Tan solo siete artículos de un periodo de 2003 al 2013, que igualmente está en, en portugués, y lo que evidencia que en la... En, en español, hay muy poco, o sea, no se ha hecho ningún tipo de investigación eh, con respecto a lo que serían las experiencias o las lecciones aprendidas en el marco de pro, eh, del desarrollo o implementación de programas de educación permanente de salud. El hallazgo más resultante aquí es que la educación a distancia es una estrategia innovadora posible y potencial para lo que es la educación permanente, que facilita el desarrollo de aprendizaje dentro o fuera de la institución de salud, aunque es evidente que hay una falta de investigación en el área. No hay investigación en el área, no hay investigación de nuevas prácticas y por lo tanto no hay una evidencia certera, pese a que eh, de un tiempo para acá, por ejemplo en el caso de Venezuela, desde el año 2017, se eh, incorporó lo que es el campo virtual de salud pública Nueva Venezuela y, y, y ese es un proyecto que está a nivel regional, y este, pero no hay evidencia de cómo han sido los desarrollos o los programas que allí se han dado, cuáles han sido las estadísticas, cómo, cuáles han sido las, las estrategias, qué aspectos hay que superar, cuáles son los desafíos en ese contexto. Eh, dentro de las limitaciones para la implementación de los programas están relacionados con las variables de tiempo, con la preparación para lidiar con las tecnologías y la importancia del tutor como facilitador del aprendizaje concluye que el uso de la educación a distancia tiene una contribución importante al desarrollo de los recursos humanos en salud. Y esto es una de las cosas que quiero reiterar, no obstante, eh, aún cuando hay diversas y, y, e inmensas posibilidades de potenciar la EPS a través de la educación a distancia, esto todavía no, no hay casos concretos de éxito. Sigue habiendo un recelo. Y yo creo que tiene que ver más con la resistencia al cambio por el miedo a atreverse a, a usar las tecnologías que por otra cosa. Entonces, cómo la educación a distancia apoya la educación, podría apoyar la educación permanente de salud, es que eh, a través de... de, de la posibilidad de desarrollar programas para, el, eh, para la creación o para la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas y relacionales con el fin de promover el desarrollo profesional y personal de los sujetos. Eh, la educación permanente como estrategia para promover cambios en la formación y el desarrollo de los profesionales de la salud y emprender un trabajo articulado entre las esferas de gestión, los servicios de salud, las instituciones educativas y los organismos de control social. En este espacio, la educación, perma, eh, educación a distancia ha demostrado una gran efectividad para la educación de adultos en el mercado laboral, pero en el área de salud aún poco es conocida. Esto es parte de lo que venimos hablando. Hoy día hay innumerables, ustedes pueden ser testigos de eso, las cantidades de plataformas donde existen numerosos eh, cursos eh, autogestionados, que los llaman, eh, denominados MOOC, y otro tipo de cosas, pero y, y, se, y en el campo virtual de salud pública del nuevo regional de, eh, de Panamá hay una oferta increíble, no obstante, no hay una investigación que te diga eh, el impacto que esos, esos programas han tenido o, eh, o esos cursos han tenido en lo que es mm, el ámbito de, del servicio como tal. Eh, en la propuesta de educación permanente se debe determinar la calificación del equipo, los contenidos del curso y las tecnologías a utilizar a partir de la observación de los problemas que ocurren en el trabajo diario y que deben resolverse para que los servicios prestados ganen calidad y calidez. Es decir, debe haber una, una correspondencia entre lo que son los cursos, lo que son las ofertas la oferta de los programas, lo que son las necesidades reales y lo que son el uso de las tecnologías disponibles para que eso se concrete. Eh, los profesionales de la salud enfrentan grandes desafíos ya que mientras experimentan las transformaciones relacionadas con las tecnologías tienen su parte de responsabilidad con el objetivo de expandir y construir el capital intelectual de la profesión en el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Es decir, o sea, eh, somos corresponsables los, las personas que, que intervenimos en lo que es la educación permanente en salud y tenemos que ser activas y promotoras de todas aquellas tecnologías como herramientas nos ayuden a potenciar lo que son eh, lo, eh, la educación lo que son los programas de educación permanente de salud. <coughs> la educación a distancia en la educación permanente de salud debe entenderse como un movimiento político que promueve la educación para el sistema de salud. Eh, vale recordar que a través de la educación a distancia y el uso de la tecnología de la información en comunicación es posible eh, de, democratizar y dar un mayor acceso a aquellas personas que por motivos de historia, perdón no puedan eh, trasladarse y este, acceder a, a contenidos y a formación presenciales, ¿sí? Eh, la educación a distancia llega a un número de personas y permite proporcionar al profesional la adquisición de conocimientos, así como la posibilidad de demostrar capacidades, habilidades y competencias críticos reflexivas para el desarrollo de sus funciones. Estas dos investigaciones y parte de los hallazgos que nosotros ya habíamos consensuado en ese foro implica entonces que hoy, 2019, el contexto de la educación permanente en salud, se enuncia como, con, con las siguientes características. Es, está basada en el análisis del contexto realidad, eh, la problematización como práctica transformadora, el trabajo en equipo multi o interdisciplinario, la integración del ámbito profesional, personal y laboral, la articulación de procesos de trabajo para garantizar la salud como un derecho fundamental y una visión de la salud como un, con un enfoque integral, un rol estratégico donde implica la participación de todo el equipo básico de salud o el equipo de salud que interviene en esos espacios con las comunidades y con los decisores para poder ubicar soluciones que sean concretas, pertinentes y coherentes a esas necesidades detectadas en el marco del contexto. La educación permanente en salud para la adquisición de habilidades y competencias profesionales, personales y laborales, no solo para la posesión de los conocimientos disciplinarios o técnicos. En tal sentido, las implicaciones que tiene la EPS en la actualidad para los profesionales que están llamados a desarrollar los programas de, en este ámbito, tiene que ver con el compromiso y la autoimplicación y dedicación por su parte. Tiene que ver este, con la capacidad de articular y de liderazgo para propiciar la construcción compartida y consensuada, donde el aporte de todos es valioso y donde el, el marco de discusión está de manera horizontal y no responde a estructuras jerárquicas. La problematización, problematización como método y el aprendizaje basado en la acción, reflexión, acción. Los espacios de construcción colectivo para el análisis, reflexión crítica, comprensión, e intervención y transformación de la realidad. Hace falta espacios de debate, hace falta espacios para, para compartir saberes, para reflexionar acerca de las experiencias para identificar cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son los aspectos a superar el aprendizaje significativo el trabajo en red colaborativo y apropiación del conocimiento esta apropiación del conocimiento tiene que ver no solamente con los conocimientos técnicos sino con los conocimientos que permitirán un mayor desempeño a lo largo de tu vida y que donde se, eh, se encuentran involucrados y donde deben participar eh, los sujetos de la comunidad donde está inserto el servicio. Resulta inmediato, este, importante, fundamental, trascender la visión que se tiene de la educación permanente en salud como educación continua. Si bien es cierto que la educación continua forma parte de la educación permanente, esta tiene que este, eh, estar supeditada a algo mucho más allá que, que met, eh, el uso de metodologías fragmentadas, eh, con el uso de métodos de enseñanza tradicionales y con eh, contenidos eh, limitados un aspecto técnico las políticas públicas de desarrollo personal interpersonal y laboral para la transformación de la realidad en salud deben hacerse y deben ser construidas y deben ser consensuadas eh, no se puede concretar ninguna acción si no hay recursos financieros, si no hay cursos tecnológicos y si no hay un talento humano que se ponga para hacer la tarea. La incorporación de las tecnologías de información y, comun y comunicación son fundamentales para potenciar esos espacios de educación permanente en salud y los planes de educación permanente tienen que estar respondiendo a una direccionalidad estratégica. A, un, a responder a las necesidades de los sistemas de, de salud de cada uno de sus países y a, orientados a la concreción y al éxito de personas con un enfoque integral de la salud para poder incidir en lo que se debería la atención en salud con calidad en el marco de eso entonces hacemos referencia que eh, toda acción o estrategia de educación permanente en salud contempla una acción formativa, aun cuando pudiera haber este, la, la desvinculación de, eh, o, o la falsa concepción de que esa acción formativa tiene que estar orientada nada más a un aspecto técnico, lo, o sea, lo que queremos resaltar aquí es que cualquier propuesta de intervención, proyecto o programa que ustedes vayan a desarrollar lleva eh, implícito una acción formativa. Una acción formativa, una acción educativa, como ustedes la quieran llamar. Y que esta propuesta de educación permanente contempla ciertos elementos, elementos que van a estar presentes sea con eh, la, el, la educación permanente o la acción educativa llevada a cabo a nivel presencial como bajo la modalidad virtual. ¿Qué elemento contempla? Es una, como ya hemos venido reiterando, eh, está basada en contexto y responde a una audiencia determinada. Esa audiencia y ese contexto determinado tiene que eh, partir de un diagnóstico que ustedes deberían haber hecho ya. Eh, de una priorización de, de cuáles son las situaciones que, que deberían ser solventadas de, por supuesto tomando en cuenta las factibilidades que estas propuestas se lleven a cabo en su ámbito pero eh, de, evidentemente esto tiene que ver con el paso 1 que había que hacer en el, en el módulo 2 identificar e identificar mediante la metodología de algo de problema cuál es la situación cuáles son las posibles mm, causas cuáles son las, eh, las posibles mm, los problemas más mm, prioritarios y cuáles son las posibles consecuencias de, de, de, esas, mm, de, de, de esas necesidades que ustedes detectaron ¿Por qué? porque a partir de esa detención es que ustedes van a establecer unos objetivos, unos objetivos que tienen que estar orientados a eh, el desarrollo de programas o propuestas de educación permanente en salud para aportar soluciones en esa necesidad particular. Esos objetivos tienen que ser objetivos medibles, que se puedan identificar no, eh, eh, cuál es el alcance que van a tener cada uno de ellos eh, y poder transformarse en metas de aprendizaje a través de una serie de estrategias didácticas. Es decir, ¿qué pretendo yo lograr con esta acción educativa? ¿Cómo yo voy a constatar que, esta, que mi acción educativa está respondiendo a los objetivos para los cuales yo... Eh, eh, desarrollé el, el, el determinado programa. ¿Cómo yo voy a hacer para para conocer si de verdad las personas que son están o la audiencia que va a a participar en esa acción formativa eh, voy yo a saber y a medir que eh, cómo voy a contactar que ellos están adquiriendo las habilidades de la destreza para la transformación de esa realidad. ¿A través de qué estrategia puedo yo ir identificando qué cosas eh, son importantes o qué aspectos tengo que considerar para que se desarrolle esa habilidad? Eso tiene que ver con las estrategias didácticas. Y evidentemente tiene que ver con cuáles son los contenidos que yo voy a usar para esa acción formativa. Esos contenidos, por supuesto, tienen que responder. Preferiblemente a unos criterios de pertinencia, de relevancia, de actualización, de este, confiables y, y a, a que de verdad vayan enfocados a cada una de las metas de aprendizaje. Y unos recursos. ¿Cuáles son esos recursos educativos que me van a sustentar ese programa? ¿Qué cosas? O eh, eso lo puedo identificar a través de la búsqueda en, en la web sobre qué contenidos hay. ¿Por qué? Porque tal como lo dije, como marco de referencia para desarrollar una acción, tiene que uno hacer investigación. Y en el caso de los recursos disponibles, es ver cuál me sirve para yo no tener que construirlo todo desde cero. ¿Cuál puedo yo adaptar? ¿Cuál puedo yo reusar? cuál este, me puede dar a mi idea sobre lo que yo quiero conseguir y construir con ese recurso educativo. Y el proceso de evaluación integral, que es un proceso que no es al final, que no es calificativo, sino que es un proceso que es continuo. Y aquí voy a hacer referencia, en el caso de, de, del uso de las tecnologías para, para el desarrollo de programas de educación permanente en salud, usando eh, las tecnologías, es este partiendo de ese aprender haciendo, es todo lo que hemos ido construyendo a través de este curso de educación permanente de salud. En este caso, respondiendo a las preguntas ¿cómo y para qué las tecnologías de información y comunicación eh, pueden ser o deben ser incorporados en los procesos de educación permanente? En primer lugar, porque existe la posibilidad de crear y desarrollar entornos virtuales de aprendizaje que sustenten y que permitan el desarrollo de programas de educación permanente, eh, permanente de salud. Estos mmm, programas o entornos virtuales de aprendizaje pueden también, también se les pueden incorporar herramientas de autor o de maquetación de contenidos para potenciar lo que es los recursos que se vayan a construir. Y eh, la interactividad, y con una gran ventaja en el caso de que sean abiertos, que puedan ser reusados y adaptados por otras personas, siempre y cuando se le haga el reconocimiento a la autoría. El desarrollo de comunidades de aprendizajes para el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias, a través de, de las redes sociales y e de inclusive de los espacios previstos en los entornos virtuales de... de de educación a distancia, pueden lo, los participantes, los especialistas, los tutores, los facilitadores conectarse con otras personas y pueden enriquecer todo lo que tiene que ver con el proceso, pueden intercambiar ideas, pueden intercambiar soluciones, pueden consultar en un momento determinado. Eh, las redes sociales se ven no solamente como, como para promover y, a las actividades, sino que también como espacio para la reflexión y construcción colectiva, las videoconferencias y webinares como alternativas para contactar especialistas alrededor del mundo, eh, acortando todo lo que tiene que ver con, con las limitaciones geográficas y eh, la posibilidad de darle visibilidad y acceso abierto a la producción intelectual mediante la creación de repositorios institucionales o temáticos. Y... Cómo entonces, dentro de todo este marco de acción que es bien amplio, que es importante y que es estratégico, cómo nosotros entonces usamos en este caso la plataforma de, de el horascono que es, es realizada o sustentada y apoyada en, en el sistema de, de gestión de aprendizaje Moodle, un sistema que, que de alguna manera este, ya es conocido a nivel mundial eh, que es bastante intuitivo y entonces una vez que ustedes ya detectaron las necesidades ya priorizaron los problemas ya seleccionaron a aquellos que aquel que va a ser objeto de su acción de formación en educación permanente salud eh, y que eh, les permiten haber seleccionado ciertos contenidos, entonces pasan a tener la decisión o a tomar la decisión de ver cómo van a desarrollar esa propuesta de formación en el marco de que es el, el entorno virtual de aprendizaje. En este caso, yo voy a valerme de la, de la imagen desarrollada por Yadira en el anexo de lo que son el contexto de la educación permanente en salud brascone para ir explicando cada uno de los procesos o de los elementos que intervienen en esa propuesta formativa como se trata de aprender haciendo bueno vamos a ir haciendo y vamos a ir aprendiendo en primer lugar una vez ya ya voy a partir de ya que, usted, que ustedes ya tienen su propuesta de la acción formativa tienen que identificar cómo quieren ustedes que se lleve a cabo y voy a referirme aquí a esa propuesta con el uso de las TIC. si lo quieren que esa actividad o ese programa o ese curso sea tutoriado, como es el caso que nosotros estamos haciendo de la educación permanente de salud en estos momentos que es un curso con tutoría y es un curso con una facilitación bastante importante porque no solamente hay las opciones de que ustedes intervengan en los espacios en el entorno virtual de aprendizaje sino que se crearon espacios informales para que ustedes puedan aclarar dudas, para que puedan eh, discutir, para que puedan consensuar. Para, y, y además de eso, se les envían los materiales vía correo electrónico, se comparten por WhatsApp. Eh, hay un, un grupo inclusive en Facebook que todavía no ha sido usado. Es decir, ustedes no deberían tener la excusa de que no pueden porque se les han enviado va, por diferentes medios estos recursos y los contenidos para que ustedes de alguna manera puedan leer, puedan reflexionar y puedan aportar. Eh, la otra modalidad es autoaprendizaje, que esto no tiene tutoría y que esto debería estar orientado más a, a cuando las personas ya tienen un dominio más, eh, más grande de lo que es la autogestión de los aprendizajes y donde no requieren tanto, el proceso de facilitación o tutoría. Y hay las opciones que son mixtos, eh, este, que contemplan actividades de aprendizaje basado en la tecnología y actividades presenciales. ¿Okay? Después que ustedes definen eso, van a hacer lo que se llama el diseño instruccional. ¿Qué es el diseño instruccional? Es la construcción de ese... Eh, que si se, nos trasladamos al ámbito eh, presencial, sería el programa curricular, el programa del curso, el programa o la agenda de contenido, eh, el sílabus, como se le llama también en educación a distancia. ¿Qué está reflejado allí? La identificación o el nombre del curso, cuáles son las unidades de aprendizaje, cuáles son las estrategias didácticas, cuáles son las palabras claves, en este caso esto es importante para el momento de que se haga una búsqueda, las, las personas puedan a través de esas palabras claves recuperar ese curso en particular, cuál es el propósito o la finalidad de esa formación, las competencias que se quieren desarrollar y capacidades que se quieren adquirir a través del curso, la metodología que se va a usar para ello, el calendario y la, y la bibliografía o los materiales que van a sustentar esos diferentes contenidos. ¿Okay? Con este diseño instruccional se construye lo que debería ser la propuesta formativa desde el inicio hasta el, el inicio hasta, hasta, hasta lo que sería los contenidos como tal. <risas> eh, Luego, hay un tercer paso que en este caso, por ejemplo, volviendo al diseño instruccional, es lo que tuvo que construir Yadira en su momento para poderlo eh, transferir a lo que es el espacio virtual de aprendizaje del Horascono, que allí está contemplado y que eso, eh, eh, cada uno de estos aspectos. Es el documento que tuvo que ser consensuado y aprobado por el Horascono para ella proceder, a materializarlo en este educación, en, en este campus. Y es lo que cada uno de ustedes ha observado y ha desarrollado y ha ido este en las actividades que han ido participando en, en el entorno como tal. En este, este diseño instruccional, por supuesto, que responde a unas unidades de aprendizaje. Esas unidades de aprendizaje pueden ser a través de, de módulos, como es el caso de este curso, o a través de lecciones. Cada módulo tiene un objetivo particular, tiene unos elementos de competencias alcanzar, tiene unas actividades de aprendizaje para adquirir esas habilidades y tienen unos recursos instruccionales, esos recursos instruccionales son esos recursos educativos que lo van a ayudar, en este caso un video, un tutorial que es construido para que ustedes puedan eh, acceder a una actividad como tal, eh, una guía para, para llevar a cabo una determinada actividad unos espacios como los que son construidos en el curso, este curso que a través del WhatsApp, donde se les explica y se, le, se les llaman a participar para ver qué dudas tienen, para ver y para consensuar cómo se puede abordar y cómo se pueden ajustar estas estos unidades de aprendizaje y este curso, porque una de las cosas que tenemos que pre tener presente siempre es que esto no es una camisa de fuerza obligada o sea, si estamos promoviendo la acción, acción, reflexión para la transformación, no podemos ser este, rígidos y que no podemos establecer y no podamos hacer ajustes en el, en el transitar del curso porque nuestro motivo principal, fundamental y la meta es que ustedes se empoderen y que ustedes aprendan. Eso es el motivo final que debería estar enfocado en cualquier acción educativa, en educación permanente de salud, porque no vale de repente a, este, decir, ah, bueno, sí, se hizo un curso, pero este, la mitad abandonaron a, eh, eh, al inicio, o muchos no lo concluyeron, o, este, eh, o una nota, no, aquí no vale, o sea, no, no es la naturaleza de la educación permanente de salud, la naturaleza de la educación permanente de salud, es que ustedes salgan con los conocimientos, las habilidades y destrezas para poder multiplicar, para poder compartir y para poder transformar sus espacios. Estos contenidos didácticos, este, las unidades de aprendizaje están compuestas por contenidos didácticos que responden a una estructura, a una organización, a una exploración, y bueno, en este caso se respeta lo que son el derecho de autor y las propiedades intelectuales, por lo tanto los contenidos que ustedes van a ver aquí tienen que ver con contenidos que usan licencias Creative Commons o licencias de atribución. Son contenidos abiertos donde en su mayoría este, permiten el acceso a esos conocimientos y en algunos casos la adaptación o, reu o reusar esos tipos de conocimientos y en otros casos, tal cual, usarlo como, como lo tienen presentado. Lo importante aquí es que hay una diversidad de recursos y de contenidos que pueden ser usados y que pueden ser sustentados y que pueden avalar cada uno de, es, de esas unidades de aprendizaje. En este contenido didáctico, este también responde a cua, cuando ustedes, eh, a unas normas de citación, en este caso las normas APA, a una modalidad de entrega, o sea, el contenido cuando va a ser entregado, a ustedes no se les, eh, eh, no se les entrega todo de una sola vez para no saturarlo, y como esto es un, eh, la idea de es que ustedes se apropien y aprendan, se les van dando los contenidos así de manera paulatina, con explicaciones, con guías, con tutoriales, con discusiones, con llamadas, con todo un proceso de acompañamiento este y de facilitación, para que ustedes este, puedan llevar al final del curso y puedan llevarse todas esas capacidades y esas habilidades y puedan replicarlas y para el bien de, de la comunidad donde sirvan. Los recursos, los recursos, bueno, tienen que ver con, con todas aquellas mmm, posibilidades o elementos o materiales que van a sustentar esos contenidos, que estos pueden ser recursos síncronos, como en este caso la videoconferencia o recursos asíncronos como este, un foro o un mensaje donde no es, está la participación inmediata y la respuesta inmediata, el tú a tú, el cara a cara o en este caso pantalla a pantalla, sino que usted, este, ustedes vean sus inquietudes y posteriormente se les dan respuestas. Eh, los recursos de la web punto cero que son... Todo lo que tiene que ver con la, la, la parte de, de, de cómo crear contenidos interactivos, de la parte de pantalla, ya una serie de cosas que de alguna manera eh, requieren un marco o un curso adicional, porque ya es cómo manejar ciertas herramientas. El uso de repositorios para, para lo que es la construcción de, de, y la selección y almacenamiento de los contenidos creados en un curso o la. Consulta a otros repositorios para ver qué tienen al respecto y que nos puedan servir para sustentar nuestra propuesta. El ambiente de aprendizaje que se concreta en un espacio virtual con una secuencia de aprendizaje y un proceso de evaluación, que en este caso el proceso de evaluación es, un evalu es continua. A usted se le hizo una prueba de diagnóstica. A usted se le hizo el comienzo de este curso. Este, algunas preguntas que indicaron que, por ejemplo, permitieron determinar que la mayoría de ustedes son in, más visuales que auditivos. Por lo tanto, algunos, eh, este curso tiene que ver con muchos recursos que fomentan lo que es la parte visual. No, eh, por ejemplo, contenidos bien agradables a la vista, diseñados con el uso de técnicas y de color importantes. Este, eh, presentaciones interactivas con el que, que usan eh, diferentes imágenes, con unos videos editados también que Yadira hace una labor maravillosa con eso, este y eh, tiene que ver con una evaluación del proceso, que es lo que acabamos de hacer antes con una encuesta que a ustedes les fue enviado, donde, usted le, donde de alguna manera se identificaban cuáles eran la, las limitantes, por las cuales ustedes no podían de uno eh, cumplir con algunas de las actividades para hacer los ajustes necesarios en el transcurso de lo que es el curso. Y hay un proceso de integración que tiene que ver con, en, después de cada módulo, eh, tal como lo vimos en el módulo 1, donde nosotros hacemos un proceso y donde damos a, a conocer las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué cosa tenemos que superar? ¿Qué cosa nos faltó incorporar? y que son importantísimos. Por eso hablamos que el proceso de evaluación en este caso es un proceso continuo. Eh, estos contenidos responden a unos estándares y a unos, a unos estándares internacionales, responden a una metodología ya comprobada, responden también a, a, a una práctica ética y responsable. En líneas generales, entonces, tenemos que la educación permanente en salud, apoyada en las tecnologías de información, contempla más ventajas que limitaciones. Que la, eh, para potenciar los espacios de formación orientados a la educación permanente en salud, se requiere no solo de inversión en tecnología con actividad e infraestructura, sino que es preciso vencer la resistencia al cambio. Y esto es importante, sobre todo cuando desde mi experiencia, cuando uno coincide con personas que tienen algún, algún rol directivo o supervisorio en determinados cursos, eh, se nota cierta timidez al momento de, de, de hacer intervenciones. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la eh, que no, no lo tienen los niños, que los niños son bien espontáneos, que no les importa el miedo al ridículo, que al fin y al cabo no es, ningún ridico, no es una ridiculez, que no les importa decir que no saben, pero que están dispuestos a aprender. Eso tiene que ver con un cambio de lo que tenemos que tener nosotros para poder eh, aprender a aprender y aprender a hacer. Eh, la constancia, la dedicación, el compromiso, la empatía, la solidaridad, la asertividad y la polivalencia son parte de los valores que tenemos que fomentar y que tenemos que promover. Hoy por hoy ningún profesional puede este, estar exento de, de, de la posibilidad de que sus ámbitos laborales en sus ámbitos personales y sus ámbitos en la comunidad tengan que hacer eh, diferentes o diversas cosas más allá de la parte técnica. Por lo tanto, tenemos polivalentes, estar abiertos a, la, a aprender nuevas cosas, todo lo que de alguna manera contribuya y enriquezca nuestros espacios. Por último, este, ya es una, una consigna muy mía, que aprender y compartir lo aprendido debe ser nuestro objetivo en cualquier ámbito de actuación. Que eh, el construir juntos es lo que hace valedero la, la, el término de, de, de ciudadanía, de construcción colectiva. Y el caso de las fuentes consultadas, acá les dejo los diferentes vínculos que van a, les van a permitir acceder a esos dos estudios que les recomiendo, eh, lo consulten con mayor profundidad para que puedan tener una idea más clara de, de lo que es la tendencia en esos periodos de 2001 al 2003.